¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Vamos a hablar de un tema que por supuesto está en la agenda, en la agenda municipal, estatal, de este país y de este mundo. Vamos a hablar acerca de la situación de las mujeres, cómo estamos en el nivel dentro de la política económico, social eh, obviamente va a ser un programa muy express porque este tema es enorme, enorme. Y bueno, eh, estamos en muy buenas manos. Bienvenida Jocelyn Paredes. Ella es activista, ella es fundadora de una fundación que se llama Yes Chican. Y bueno, pues en estos andares del destino, ¿no? La conocí en, una, en un foro. Me gustó mucho su... su su ponencia, en ese momento hablaste de violencia eh, digital en contra de las mujeres, eh, y, y precisamente ella domina muy bien este tema, porque pues, se la pasa viajando por el mundo, y tú dirías, ay, qué padre, ahorita me están enseñando unas fotos, bueno, en, eh, ahí en el Tash Mahal, dices, no, bueno, pues así yo, yo sí. también, ¿no? Ay, yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero hacer así, ¿no? Este... De tener una fundación y andar viajando, no, me está contando la otra parte, que luego ni come, y va, y viene, y regresa, y la verdad, entonces ya como, ya no le envidiamos tanto, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos aquí, te tenemos aquí, este en todos de sus viajes que me está diciendo, está un rato aquí en Puebla, eh, tiene una agenda muy llena, y por eso me da... De verdad, mucho gusto que estés aquí. Bienvenida, Jocelyn. No, a ti muchísimas gracias, Erika, por el espacio. Creo que es muy importante justo esto, hablar sobre los temas. He visto tu programa aliada de muchas mujeres feministas y creo que es importante justo hablar como del tema de violencia y en el tema de violencia en el mundo, ¿no? Entonces, a ti, por el espacio y por todo esto que también haces. Híjole, me estaba exponiendo todo lo que hace la Fundación... Jess Chican, y digo, es que sabes que Jocelyn es demasiado, <risa> es demasiado, entonces no nos va a dar tiempo, entonces vamos a meterle pues, a, el, acelerador. Ya, el acelerador. A ver, eh, dentro de esta fundación Jess Chican, ¿a, ¿a qué se dedica? O sea, ya, ya nos comentaste que su tema son las mujeres, ¿no? Y tienes, lamentablemente, que estudiar todo Muchísimas. lo que impide que una mujer florezca de una manera pues en paz plena y muchas veces el, el centro de todo es la violencia que se ejerce en contra de nosotras. Eh, eh, ¿qué más, ¿Cuál es el objetivo de Yes Chican? Y para muchas mujeres, chavas, no tan chavas, etcétera, que tienen esta inquietud de, de hacer algo más por su comunidad, no sí, algo claro. más eh, eh, y les gustaría pertenecer al Yes Chican. Entonces, a ver, explícanos, por favor. Claro, mira, te cuento, Erika, Jessica nace en agosto del año pasado porque tengo la oportunidad de irme a Egipto y estudiar el fenómeno pues, de violencia de género que pasaba con las mujeres. Tuve la oportunidad de quedarme cuatro meses y te digo, la realidad es, es totalmente compleja, ¿no? Yo siempre les digo, si van como turistas a África y Asia, seguramente les va a encantar, ¿no? Si vas a Cairo, vaya, o sea, a Egipto, las pirámides, los monumentos, hermoso. Pero por el otro lado, si vas como activista a estudiar el fenómeno de la violencia de género en contra de las mujeres, híjole, te topas con que no ves a mujeres dentro de la, o sea, en las calles, ¿no? Escribí una columna en Milenio sobre, ¿en dónde están las mujeres en Egipto? Yo iba caminando por las calles del Cairo y no veía ninguna mujer. Todavía dices, bueno, aquí las mujeres están uh -huh. en el comercio, están, sabes, van por los niños, a la escuela, etcétera, Ahí no se veía actividad eh, femenina. ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que estudiar también los fenómenos de la religión, el fenómeno, eh, el Islam, ¿no? Los musulmanes, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus creencias. Entonces, más allá de ir a, a colonizar con mis ideas feministas, es ir a aprender por qué tienen estas prácticas, ¿no? Porque yo sí creo que a través de la cultura entendemos por qué se viven las violencias, ¿no? Entonces, todo empieza así, a través de Cairo. Más adelante presentamos el proyecto para hacer un documental se lo presentamos a la Unión Europea Alemania específicamente y Francia para que nos apoyaran en el tema de realizar un documental con el título el rol de las mujeres en el sistema patriarcal y decidimos África y Asia porque si bien el fenómeno del feminismo aún no está en su boom, no aquí ya hablamos de feminismo, hay marchas, las mujeres expresan vamos trabajando en una agenda, no los gobiernos van trabajando en una agenda pero en África y en Asia no se habla de feminismo, la gente no conoce qué es el feminismo, entonces elegimos estos dos eh, continentes y escogimos cinco países de Asia, cinco países de África el objetivo como tal son cuatro productos, y les digo cuatro productos porque son tangibles. El primero es este documental del rol de las mujeres en el sistema patriarcal, donde reflejaremos, no, donde no le daremos voz a estas mujeres, sino les vamos a dar un espacio para que ellas nos digan cómo viven, porque seguramente muchas tenemos la idea de que, por ejemplo, el uso del velo es opresión, pero te encuentras con mujeres egipcias que te dicen... A ver, yo soy mamá, yo uso mi velo, me gusta estar encerrada en mi casa y eso me hace feliz, ¿no? Entonces, tenemos que aprender cuál, o sea, realmente cuál es su vivencia, si les afecta o no les afecta. Entonces, brindamos esos espacios para que ellas alcen la voz en el documental, hacemos una galería de fotos donde el título es ¿Cuál es tu momento de empoderación? O qué ¿En qué momento te sientes empoderada? Y este segundo a mí me encanta porque en Egipto tuvimos a, a unas mujeres donde las invitamos a hacer este photoshoot y nos dijeron, ¿sabes qué? A mí tómame fotos haciendo compras. Y yo, ¿cómo? Yo así con mi, mi, mental, mi mentalidad toda, ya sabes, cero capitalista, cero consumista. Uh -huh. Y decía, ¿cómo? Vamos, voy a ir a sacarles fotos, ¿no? Consumiendo. Y ellas me decían, claro, porque yo no tengo la oportunidad de comprarme mis cosas. Normalmente los hombres son los que nos compran las cosas, estamos en la casa. Entonces, el hecho de que yo como mujer pueda trabajar y pueda comprarme mis cosas es símbolo de que yo también puedo. Y entonces dije, wow, padrísimo, ¿no? Wow, Como claro, para, para sí. mí, el comprarme las cosas puede decir, oye, no, aguas, consumismo, capitalismo, pero ¿cómo estos sistemas claro, pueden ser sistemas claro. de, de empoderamiento para otras mujeres? ¿no? Entonces, esa segunda, que son las galerías, me encanta. Estamos escribiendo un libro, uno sobre mi experiencia. Yo, una mujer joven, mexicana, latina, que también eh, vive en Alemania desde, desde hace cuatro años, que, que estoy estudiando el fenómeno de la migración, Irte a estos diferentes continentes y estudiarlo también tiene un choque personal con mi identidad. Sí, pues, Entonces pues. estamos escribiendo este libro y el último es una investigación, una investigación donde sacamos datos porque la intención es eh, apoyar a, a ONU y a amnistía para, para apoyar con estos datos que ellos no tienen en diferentes países. Entonces son estos cuatro productos. Este es el estos son los objetivos para el 2024. Finales de 2024 tenemos que tener estos cuatro productos y los presentamos en México, Alemania y Francia. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, hay quienes tienen en la agenda electoral, no, de aquí al 24. No, esto sí es una agenda padre. La <risa> esto caño, sí ¿eh? es ponerse a trabajar en lo que se tiene que poner a trabajar. Ok, oye, a ver, Jocelyn, tengo una infinidad de preguntas. A ver, sí, ¿Cómo, cómo es cómo es para ti lo, lo que eh, retomo un poco lo que comentaste hace un momento que dices eh, llego a egipto y, y, y, y les doy voz a ellas porque yo no puedo convertirme en su voz explícanos este eh, este, este principio de de trabajo número uno dos también de exposición no porque incluso hace ratito fuera del aire eh, me estaba comentando bueno este fenómeno que vivimos a nivel mundial todos y que se nos hizo el corazón así chiquito cuando pues precisamente eh, una mujer iraní eh, eh, por no utilizar correctamente el velo llega a la policía la golpea y bueno la mujer va a dar al hospital pero ella muere debido a la golpiza que le dieron. Y bueno, esto fue un fenómeno mundial. Y tú comentaste algo: es que las europeas cometieron un error. Y de ahí, como digo, ¿cómo? A ver, a ver, eh, eh, es un poco global la, la, la pregunta, pero, pero es muy válida. Porque claro. Jocelyn dice: No, es que está mal. Y yo: No, pero ¿por qué? Están bien. Entonces. A ver, explícanos este punto, tu punto de vista y claro. cómo se debe trabajar. Sucede que muchas veces eh, cometemos, o para mí es este, cometer uh -huh. el error de decir, le vamos a dar voz a las mujeres. A ver, en primera las mujeres tienen su propia voz y ellas se podrán expresar. Estuvo mucho esto de, le vamos a dar voz a las mujeres indígenas. A ver, espérate. Las mujeres indígenas tienen sus voces, ellas dirán lo que necesitan más allá de lo que tú crees que necesitas. Y esa es, es una condición del colonialismo, ¿no? El colonialismo hace eso. Nosotros como occidente creemos que Oriente necesita progresar y entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a Egipto y decimos, a ver, no, el hijab es, es esta opresión, no deberías usar el hijab. Eso es decir voy a darle voz a las mujeres que, están eh, eh, que viven opresión. Y en realidad es, la pregunta es, ¿le estoy dando voz a esa mujer? O sea, la voz, la mujer está levantando su voz, le estamos preguntando a esa mujer eh, que usa el hijab, ¿te sientes cómoda? ¿Crees que es opresión? Porque de verdad, yo me topé con mujeres en Egipto que usaban el velo y me decían, es que para mí no es opresión, ¿no? Yo me siento muy libre con el uso de mi hijab, yo me siento muy libre siendo ama de casa, yo me siento muy libre solo eh, dedicándome a mis hijos. Entonces, no es que le demos voz a esas mujeres. Creo que el colonialismo eso es lo que nos ha como influenciado muchísimo. Ajá, nos ha dejado como herencia, ¿no? Sí, que le damos voz a las causas y no, más bien sería darle esos espacios a las mujeres, lo que tú estás haciendo ahora con tu programa es darle espacio a las mujeres para que expresen su voz, ¿no? En este momento tú me estás dando un espacio en lugar de decir, Jocelyn Paredes, yo le doy voz, ¿no? Yo te diría, espérame, yo tengo mi voz, yo quiero expresar algo. Entonces, ojo, cuando hablamos de una mujer eh, que ya murió, le podemos dar voz a esa mujer, ¿no? Tenemos a Mara, tenemos a muchísimos ejemplos donde nosotros tenemos que levantar la voz en nombre de todas esas muertas, pero de todas esas mujeres que han sufrido violencia, que son víctimas de violencia, tenemos que ayudarlas ¿no? con estos eh, ejercicios de solidaridad para que ellas levanten la voz. Uh -huh. A eso me refiero, ¿no? Yo sí creo en el ejercicio de solidaridad y de solidaridad, de apoyarnos, pero hay que ser cuidadosos cuando decimos yo le doy voz a las mujeres. Es como si Ay, los boca. hombres nos, dice, nos dijeran yo le doy voz a las mujeres que están viviendo violencia. A ver, espérate, mano. O sea, el trabajo sí es en conjunto, pero uh -huh. no vives la misma violencia que vive una mujer De ¿no? acuerdo. entonces son como ah, claro. esa línea y para, y para ir aprendiendo porque esto, esto es un camino en donde vamos aprendiendo todos y todas ¿eh? a ver, para ir aprendiendo ¿cómo deberíamos de haber actuado las mujeres en el mundo ante esta situación de la mujer iraní porque lo que hicieron muchas europeas recordemos que eh, las mujeres iraníes se empiezan a organizar a través de redes no, las marchas protestas todo a través de redes y pues irán así les bajaron como dirían así en la antigüita les bajaron la luz o sea les quitaron el internet entonces a ver organícense, a ver cómo le hacen y lo que hicieron muchas europeas queriendo pues eh, ser sororas eh, eh, utilizaron su misma voz, o sea, la voz de ellas. Entonces, se empezaron a, a, a dar protesta, se cortaron el pelo algunas, etcétera. Y eso es lo que Jocelyn dice, no, es que ahí estamos invadiendo el espacio y eso no se vale. A ver, explícanos esto porque yo dije, no, pero ¿cómo se hicieron bien? Y Jocelyn, no, ok, entonces vamos a ir aprendiendo. A ver, ¿cómo, cómo debemos actuar que nos sirva este lamentable caso, esta tragedia de, de ejemplo, para aprender a ser sororas. Eh, cuando sucede este, hay que entender que el hijab no es el problema, ¿no? En Alemania tenemos, ahorita se está haciendo una reforma para prohibir el uso del hijab. Entonces tenemos muchísimas mujeres árabes que usan el hijab como símbolo de protesta, como símbolo de yo cuido mi cultura, yo soy árabe y, y quiero usar mi hijab. A diferencia de Irán, ¿no? que las están forzando a usarlo. En Francia está prohibido el uso del hijab. Entonces, el problema no es el hijab, el problema es si te están obligando o no a usarlo. Uh -huh. Yo creo que cualquier mujer es libre de usar lo que quiera, el problema es tú estás decidiendo usarlo. Entonces, cuando, cuando estas mujeres eh, europeas blancas ¿no? uh -huh. intentan pues, hacer este ejercicio de sororidad, más allá de ser sororas, más allá de entender la causa, ¿por qué digo que roban los espacios? Porque lo acabas de mencionar bien. El único espacio que las mujeres iraníes tenían para protestar era el espacio digital, porque bueno, ya sabemos que en las marchas metían a la policía y había una lucha sí. ahí de poderes. Entonces, el único espacio para protestar era el digital. Y esto no sucede hasta que las europeas hacen este video Cortándose cachitos de cabello, ¿no? Cachitos de cabello que para mí digo, vaya, si realmente hubieran querido ser sororadas, pues hubieran rapado completamente o hubieran utilizado el hijab, ¿no? O hubieran mm -hmm. de hecho otro, otro tipo eh, de acción que realmente sea, pues, eh, extrema, ¿no? No solamente las puntas. Y entonces el foco de atención, en lugar de irse a este problema con las mujeres iraníes, se va a estas mujeres. Ahí, ahí hay que ser muy cuidadosas y aprender cuando son los espacios de nuestras compañeras yo por ejemplo no estoy dentro de la diversidad no yo me eh, identifico como mujer para mí sería robar espacios si voy y marcho y digo le estoy dando voz eh, y voto a las a, a la comunidad LGTB oye es mancoche uh -huh. jocelyn pero tú ni eres lesbiana ni eres gay ni estás dentro de la comunidad ni eres queer como por qué uh -huh. no entonces a ver soy okay. sorora contigo como mujer pero no te voy a robar espacios no lo okay. mismo que decimos con la diversidad lo mismo que pedimos con los hombres entonces hay que ser estratégicas para decir, híjole, estas amigas estas compañeras iraníes, el único espacio que tienen para protestar es lo digital vamos, te cuento una experiencia cuando yo voy a Egipto me dicen, Jocelyn, tienes que usar el, el hijab porque vamos a ir a comunidades, ¿no? no íbamos a ir a turistear, íbamos a ir a conocer comunidades, entonces tienes que cubrirte el cabello. Y yo decía, pero a ver, o sea, yo sí entiendo que tengo que adaptarme a las culturas, pero no comulgo ¿no? Con, esta, con este pensar de que tengo que cubrirme mi cabello porque es un símbolo de belleza. Y me decían, bueno, entonces, ¿qué hacemos si no te lo quieres cubrir? Y yo, bueno, pues entonces me rapo, no pasa nada. Y me dijeron, ¿segura? Y yo, sí. Eso es un acto no, de, protesta te y de sororidad Sí, sí claro, yo, tenía el cabello, yo tengo el cabello largo, si tú me ves en fotos pasadas, tengo el cabello largo chino. Precioso. ¿Por qué te rapaste? Yo sé. Por esto, porque, a ver, si no comulgas con este acto, entonces tienes que hacer un acto extremo en donde estés eh, diciéndole a las mujeres, yo okay. le dije a las mujeres de Egipto, no estoy contigo pero no voy a usar el hijab mira, ahí tenés el, el cabello cortito o sí, sea, no, yo no había crecido ya te había crecido sí, pero pero fue ahí, no? más sí, o menos no. en ese parte de aguas. en agosto fue lo de Egipto y ahí Ajá. ya estábamos en marzo de, del próximo año ya. en Alemania ahí estamos dando la conferencia de la presentación de Yes, She Can uh -huh. en Alemania bajando los datos que tuvimos en Egipto de acuerdo eh, y si alguien quiere alguna mujer pertenecer a esta fundación que tú diriges ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, ¿cualquiera puede? O que, o que, que, ¿Cuáles son los requisitos? Pueden sumarse en cualquier momento, ¿no? Tienen que ser mujeres activistas. Muchos me dicen, es que el activismo tienes que andar de aquí para allá. Y yo, a ver, no, o sea, tienes que incidir. El activismo es incidir en gente, ¿no? Ahora tenemos una convocatoria de política pública migratoria y estamos invitando a perfiles que incidan en mujeres. Y me decía una niña, oye, pero es que yo tengo una tortillería, ¿eh? no soy activista. Y yo, bueno, pero en la tortillería van muchísimas mujeres a comprar, no porque si bien hay muchas mujeres que van a hacer los mandados, ahí tienes incidencia, tienes diario más de 50 mujeres en tus manos, entonces tienes incidencia. Entonces los perfiles a los que queremos llegar son mujeres que estén interesadas en esta política pública, porque al final todo se mueve en esta garantía de que podamos ejercer nuestros derechos, pero no podemos ejercer y no podemos demandar lo que no conocemos. Claro, entonces, queremos claro. perfiles que estén interesados en política pública y perfiles que quieran incidir más en la sociedad mujeres jóvenes de todas las edades mujeres políticas, mujeres empresarias eh, jefas de colonia, jefas joven. de colectivas ¿y cuál es el mensaje? dices incidir ¿incidir cómo? incidir para mí es influir positivamente para generar un cambio, un cambio en la sociedad y la, toda la agenda que traemos es en pro de la mujer ¿no? entonces en pro de la mujer y de las infancias no digo que la agenda de hombres no sea importante claro que sí, pero es momento y creo que se ha visto que, de sí. que las mujeres tomemos estos espacios y que entre nosotras practiquemos estos ejercicios de solidaridad entonces, que podamos influir en la sociedad y entre ya sabes, entre más influyamos en las personas pues más cambio podemos generar ¿no? de acuerdo, en Yes Shikan sin lugar a duda ha sido pues tu, tu tu aula en donde tú eres la maestra y tú también has aprendido muchísimo. Ya lo creo que sí. Oye, ¿cuál sería el, lo que nos podrías compartir como aprendizaje? A nosotras, las mujeres, en este momento, en este país y a lo mejor pues, en este estado. ¿Qué es lo que tenemos que, que, que, que aprender? ¿Cuál es el error? recurrente que estamos cometiendo las mujeres poblanas te comparto que yo mi feminismo lo formé en Alemania, la realidad es que lo formé en Europa hace cuatro años que empecé como a, a meterme en estos temas y cuando me voy a Egipto me voy con un tema muy colonialista ¿no? como el uso del hijab es su presión, porque las mujeres usan la burka, las mujeres deberían tener participación y, y muy, muy como eh, fuerte como Uh -huh. juzgando y criticando ¿no? en lugar de aprender leer sobre la cultura musulmana leer sobre las prácticas entonces yo creo que el error más común es que criticamos sin habernos educado sin haber leído sin, haber, eh, meti sin habernos metido en la cultura hay que leer mucho, hay que leer sobre el feminismo, hay que leer sobre las maestras y no sobre un feminismo europeo blanco, hay que leer sobre las maestras como eh, Marcela Lagarde, ¿no? Hay que leer eh, sobre, poli, sobre perspectiva de género, que muchos la, la confunden con ideología de género, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Ojo, son dos cosas diferentes. Hay que dejar de, ser, dejar de tener nuestras barreras con la palabra género. Al final, perspectiva de género, lo que buscamos es cómo afecta a la mujer y cómo afecta al hombre, ¿no? y cómo cambiar estas prácticas no, es, no creo que sea un error entre las mujeres poblanas yo creo que más bien es el sistema que no nos ha permitido ¿no? poder tener una voz, poder influenciar en la sociedad, poder incidir en la política pública, más bien digo, es el sistema que no nos ha dado la oportunidad, pero hoy ya tenemos estos espacios de poder, pues a darle, a leer más a educarnos y hacer estos ejercicios sororos pues, para mí de acuerdo, ¿qué es lo que pero, eh, qué es eh, ¿en dónde luego la estamos regando? De una vez dinos, porque es que no siempre sí, le echamos sí, la sí. culpa que a los gobiernos. Es que las políticas públicas no, no apoyan, no hay recursos, hay secretarías, me encanta esto, hay secretarías de, eh, en favor de las mujeres, toda una secretaría, una estructura y los programas, no funcionan, pues porque no hay recursos y porque no hay un verdadero interés de que funcione esa es la realidad entonces, eh, nos estamos echando la bolita sí. y, y siempre señalando cuando podemos empezar a hacer algo, pero nosotras o sea, nosotras la de la tortillería la periodista, la activista claro. la, o sea, todas, o sea, la ama de casa ¿qué es, qué es lo que? En, ¿en dónde le estamos regando? yo sé en no tomar responsabilidad, o sea, en el no entender que como ciudadanos tenemos, yo siempre he dicho, sí, el gobierno tiene mucha culpa, claro que sí, pero tenemos el gobierno que hemos elegido en primera y todo uh -huh. lo que no haga el gobierno, como ciudadanos tenemos responsabilidad. ¿Sabes? Si el gobierno no nos protege, entre los ciudadanos tenemos que protegernos. Para eso está el vecino vigilante, ¿no? Las colonias auroras, todo esto. O sea, lo que no, lo que no garantiza el gobierno, el ciudadano lo tiene que hacer. Pero para eso tenemos que sabernos que somos responsables de, de las cosas, ¿no? Y. Eh, yo sí creo que, sí tienes un, un punto ahí muy perfecto, no nos interesa, no estamos formados en el tema, o sea, sí hay un presupuesto, sí hay fondos, sí hay financiamientos, el problema es que no nos interesa, no no nos interesa el tema de violencia de mujeres. Yo creo que hasta ahora que hemos tenido mujeres en los espacios de poderes, hemos trabajado una agenda feminista, pero antes no. Eh, y el mayor de los problemas, que te lo voy a decir así en corto, es esto de los discursos odio los discursos, yo odio los discursos porque digo mucho damos discursos, pero poco hacemos en acciones sustantivas, uh -huh. mucho hablamos de acciones sustantivas, pero enséñame qué estás haciendo, ¿no? Conozco gente que solamente para la campaña empieza a hacer cosas, ¿no? Y hasta entonces sabes el nombre, personas que quieren eh, premios y hasta entonces trabajan y dices, vaya, lo que menos debería interesarte es este foco, ¿no? Es este, este, este apláudame, este reconocimiento. Es importante que nos reconozcan, sí, como mujeres. Pero vaya, hay que hacer acciones. Necesitamos ver los trabajos. Eso, yo creo que en eso la estamos regando mucho, de uh -huh. dar mucho discurso y hacer poco. De acuerdo. Ok. Eh, otra, otra de las cuestiones, este, Jocelyn Paredes, eh, este... ...este viernes es el Día Internacional del Migrante... ...y bueno, en Puebla obviamente pues, no se va a hacer un, un evento... ...es un evento uh -huh. pues importante... ...que ¿no? una, una activista también poblana... Pues, ...también está muy metida... ¿no? ...y, y, y este, Ana Larisa pues se anda moviendo y todo eso... Para, ...para este tema de la migración... ...y es un tema que tú también conoces... ...y lo vives en carne propia además... ¿cómo es para una eh, mujer como tú, activista, que anda metida a todos lados y de alguna manera eres migrante? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú vives esto? Dado que la migración en mujeres eh, eh, recibe, y luego muchas veces eh, es como muy crudo, no, se, se lleva la peor parte del fenómeno de la migración. Eh, eh, nos decían, Ana Larisa nos decía... Pues es que hay que dejar de, de romantizar ¿no? el tema de la migración, de todo el mundo nos queremos ir a París cuando vemos La Torre Eiffel y todo el claro. mundo nos queremos ir. Vete para allá, vive allá, y bueno, ¿no? Como mexicano, por tu tono de, de, de, de, de tu tono de piel, o por tu género, híjole, la pasas aceite. Es. ¿Cómo es para ti? Has pasado aceite. Mira, afortunadamente no. Eh, tengo incluso problemas aquí en México porque mucha gente me dice, no, es que tú eres un white passing. Un white passing es esta persona que, pues, que afortunadamente logra incidir en los espacios de los blancos y no tiene como este problema de racismo o discriminación. Sin embargo, te cuento que el primer año que me tocó vivir en Alemania, que fue justo a finales eh, de 2019 cuando empieza la pandemia, mis amigos asiáticos sufrieron de muchísima discriminación porque les escupían en el auto en el, en el metro en los lugares públicos les gritaban de cosas ellos ni siquiera eran de china no eran de tailandia o eran de indonesia no, y les escupían retira. por sus rasgos físicos entonces eh, yo no he sufrido discriminación o no racismo en alemania afortunadamente pero el otro lado de la migración, que es justo lo que dijo Ana Larisa, ¿no? Dejar de romantizar el que muchas mujeres me han dicho, muchas amigas me han dicho, es que vives el sueño de mi vida, vives en Alemania, has viajado por toda Europa. Y yo, sí, espérate, mana, pero me quedo también sola, no estoy con mi familia, no hablo mi idioma, tengo que hablar alemán todo el tiempo, tengo que hablar inglés todo el tiempo, no hablo español, no como mi comida, vivo en, en, en invierno, vivo a menos tantos grados. Oye... Sí, unas por otras, pero lo, pero este lado de la migración tampoco está padre, ¿no? Entonces, conozco mujeres, hay una organización latina que son muchas mujeres que están en proceso de divorcio y que te cuentan su historia y te dicen, yo, me, yo conocí a mi esposo en México, ¿no? En Audi, en Volkswagen. Me casé, me mudo a Alemania, no hablaba ni el idioma, no ejercí mi carrera, me fui a Alemania, tengo mis hijos, divórciate y entonces el gobierno alemán te dice sabes qué mamacita, no te puedes regresar a México o sea, te, si te quieres regresar, vete tú pero los niños se quedan porque son alemanes una, y dos, el esposo solamente tiene derecho de pagarte dos años a ti como mujer para que tú en dos años hagas de tu vida algo y si en dos años no lo armaste, ahí te ves y ráscate con tus propias uñas y entonces dices, ¿qué onda? hay mujeres que están en este proceso de divorcio y te dicen, Jocelyn a nadie le deseo que se case con un alemán que viva en esta situación solo por el tema de malinchismo, ¿por qué? Porque lo vemos cuando sí, pasan claro. los europeos acá, el güero alto, ojo verde, ya creemos que lo sabe todo, ¿no? Ese es un tema que le pertenece al colonialismo. Claro. creemos que porque es blanco, europeo, ojo, verde, sabe más, conoce más, vamos a tener una mejor vida, y no, yo siempre se lo he dicho a mi papá, a los, fíjate, la primera vez que la oportunidad, la primera oportunidad que tuve de irme a Alemania fue a los 14 años, y mi papá me dijo, nada más ten cuidado con los hombres, y sin, y, y sin eh, hacer respectivo a los hombres, no, sin... Me decían, porque un hombre en México es lo mismo que un hombre en Alemania, ¿no? Lo mismo es un empresario en México que un empresario en Alemania, lo mismo es un barrendero en México que en Alemania, ¿sabes? Lo mismo, la misma violencia puede suceder aquí que allá. Entonces, ojo, entonces a partir de ahí me fui deconstruyendo. Al final, el alemán vive en un sistema privilegiado por su economía, uh -huh. pero eso no te garantiza ¿eh? que conozca la humanidad. Yo siempre he dicho que los países más humanistas son aquellos que hemos sufrido... Eh, en cuestiones económicas, ¿no? Porque tú yo voy a Asia, África y en América, híjole, la gente es más cálida, entendemos este fenómeno de la pobreza. Y el europeo pocas veces. No estoy diciendo que todos los europeos, uh -huh. ojo, tengo amigos que entendemos este, entienden este tema. Pero entonces, eh, vuelvo a este, a este punto. Dejemos de romantizar la idea de que si vives en Europa, de que entonces la migración, esto por un lado, con la migración privilegiada, ¿no? Porque yo puedo ir, pagar un boleto y regresar pero qué pasa con todos estos inmigrantes, con todos estos refugiados, ¿no? será otro ah. proceso, a ver, la inmigración ilegal jamás va a dejar de existir hasta que en los países de origen tengamos sistemas donde apoyemos a nuestros locales, entonces, aunque vayas de ilegal, se te tienen que garantizar esos derechos. Imagínate, si yo tengo problemas y puedo pagarme un boleto, imagínate los que se van ilegalmente. Claro. Los refugiados en donde sus países los están matando, ¿no? En Afganistán, tuvimos en Alemania una ola increíble, en Ucrania apenas, la ola que Uf. tuvimos a, a partir de lo que sucedió en Ucrania. Y Alemania, ni modos, tiene que cumplir con garantizar esos derechos. Y esa gente no tiene una casa, no se fueron con una maleta, con una mochila. Entonces, hablamos de otro fenómeno migratorio. Exacto. Y este fenómeno de, de, de la migración en México, ¿cómo la ves? El gran problema en México es que hemos repetido la misma frase siempre. México no tiene dinero para apoyar a los migrantes. Si México no tiene dinero para eh, solventar a los locales, ¿cómo le vamos a dar trabajo a los migrantes? No creo que el tema de migración, digo claro que está muy conectado con el, con el sistema económico, pero no tiene el sistema económico, eh, digamos que el 100% de responsabilidad. En mi viaje de Indonesia, en el viaje de regreso de Indonesia a México, viajé por Canadá, a través de Canadá, de Canadá a México, y en el avión venía gente de las rancherías de México que se iban a trabajar a Canadá en fábricas, ¿no? en fábricas de detergente, en fábricas eh, justo para hacer vinos, etcétera, etcétera. Y yo les decía, oigan... ¿Cuánto tiempo se vinieron? No, pues seis meses, ¿no? Y gente, gente humilde, o sea, verdad, gente de rancho aparte, ¿no? Así, hombres, hombres. Y, y te decían, pues me vine seis meses, mi familia está sola, sí me viene con una visa, porque Canadá te da una visa, pero vivimos en condiciones extremas, o sea, en un cuarto viven 12 personas, pasamos fríos enormes, tenemos que trabajar más de 12 horas, pero pues la paga es buena, Ajá, y, y si no ahorran, y si esos migrantes no ahorran en esos cinco años que tienen de productividad, olvídate, si no hacen un ahorro, olvídate. Entonces, y además, están generando economía para quién? Para Canadá, ni siquiera para México. ¿Por qué? Porque están trabajando en las fábricas de, de Canadá. Entonces, yo digo, si este, es, a ver, no es un sistema de explotación, pero si esos mismos sistemas... De nuestro presidente cree mucho en la agricultura, ¿no? cree en las refinerías. Bueno, si realmente se generaran programas uh -huh. en esos aspectos, podríamos apoyar a los locales, a esa gente de ranchería, a esa gente rural, no que normalmente son los que, que se van de inmigrantes ilegales. Afortunadamente, digo, hay otros países que ofrecen esta migración legal, pero ¿y los que no, digo, tenemos migración intensa hacia los Estados Unidos ilegal. Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Quién es la mano de obra de Estados Unidos? Uh -huh. Los mexicanos, ¿por qué no tenemos programas nosotros para impulsar aquí las fábricas, la industria? Entonces, yo creo que yo creo que ahí el gobierno tiene bastante culpa porque no es agenda, el tema de migración me he sentado con gobiernos, con institutos y me dicen, "Chocelí, uh -huh. la migración no es agenda." Yo vaya, si atacáramos uh -huh. este problema, mucho podríamos hacer con la economía, uh -huh. ¿no? Empezando con los locales y más adelante apoyando al migrante y también ir eliminando este sueño americano. Uh -huh. A ver si realmente fuera un sueño americano, porque tenemos gentrificación hasta su máxima expresión, tenemos europeos, americanos, que se vienen a vivir a México, que vienen a explotar los recursos, claro. que no están trabajando para, para compañías mexicanas, entonces volvemos a lo mismo. Vendemos el, el, el gobierno de México, porque apenas Claudia Chimbao dio una conferencia en donde para el próximo año se estimaba que le iban a dar más espacios a los europeos. Una, estamos desplazando a los locales, ¿no? Los locales ya no pueden acceder. Mm. Tulum, yo me acuerdo mm. hace seis años, todavía la, mi familia decimos, pues vámonos a Tulum, ¿no? Todo un mes de vacaciones. Hoy en día, vete a Tulum. No, mi familia dice cinco días y vámonos de regreso, porque además de gentrificado, ya no puedes consumir, ¿no? Es, es increíble cómo, cómo se han explotado ahí los recursos en Tulum. En fin, y así en otros más espacios. Entonces, tenemos entrada de europeos. Donde según están ayudando a nuestra uh -huh. economía, pero en realidad pensamos a nivel inmediato. ¿no? Les estamos vendiendo una casa, está entrando dinero a México. Sí, pero uno está trabajando para México, sigue trabajando para Europa. Claro. Entonces, no sé, creo que ahí el ejercicio que tenemos en migración con los gobiernos lo tenemos muy mal. Pero, ¿por qué nunca nadie nos ha enseñado un modelo de sostenibilidad con los migrantes? ¿No? Hoy lo hablaba con con Hanna, que es eh, mi, mi partnership en Alemania, una, una otra organización con la que estamos haciendo lo de la convocatoria, y yo le decía, es que va a sonar cruel, pero cada migrante, ilegal o ilegal, refugiado o no, cada persona que va a sentarse en Europa, en Alemania, tenemos que pagar impuestos, tenemos que darnos de alta, tenemos que tener un lugar donde vivir, y el gobierno te pone a trabajar para su economía. Entonces, claro que es difícil, pero un refugiado lo mismo, llegas, se te registra, se te otorga un trabajo, pagas impuestos, pues, empiezas a generar economía, tata, así ta, ta. claro. es difícil, pero el gobierno alemán tiene un modelo de sostenibilidad para no dejar ningún migrante en las calles, ¿no? Okay. Los, que hay, los que están en las calles en Berlín son los mismos alemanes, porque no quieren trabajar, pues o sea, es otro uh -huh. tema, ¿no? Sí, sí. Pero a eso voy, va a sonar, porque eso, vivimos en un sistema capitalista, pero hay que aprender estratégicamente claro. a cómo incluir a todos, ¿no? el tema de la inclusión, y hoy discutía yo con esta amiga, bueno, Alemania ya tiene este ejercicio de integrar a todos los migrantes, realmente estamos incluyéndolos, porque una cosa es realmente incluirlos en el sistema y otra cosa es que realmente se sientan incluidos en una sociedad alemana, ¿no? Sí. pero bueno, ese es otro tema, yo sí culpo que no, porque no sabemos, no nos hemos deslindado del problema de migración porque México es un país de paso, no es un uh -huh. país de llegada. Pero yo creo que sí, aunque seamos país de paso, tenemos que trabajar en esa agenda en los gobiernos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, <risa> Jocelyn Paredes. Es, bueno, inmenso. Sí, es, el tema es muy, muy vasto. Espero que no sea la primera vez. Seguramente esta no, esta es tu casa y hay mucho de qué platicar en este tema. Y bueno. Tenemos que, ahora sí que hablando del sistema capitalista y de explotación, vamos a explotar a Jocelyn con todos los, <risa> los conocimientos que tiene para que se nos pegue, para ir aprendiendo de ti. Pues muchas gracias. Muchas Jocelyn. gracias, Senegal. Y eh, quien quiera participar en la Fundación Yes Chican. ¿Cómo le hace? ¿Cómo te contacta? Sí, tenemos una convocatoria sobre política pública migratoria en donde vamos a capacitar de 10 a 15 mujeres en Alemania, no, con algunos gastos pagados, pero que quieran estudiar el fenómeno de migración para abril. Hay una convocatoria, lo pueden revisar a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Yeshiken can, Weekend, can. en Facebook y en, y en Twitter estamos igual, yes, she can, We Weekend. Can. Entonces, y a través de mis redes sociales personales como Jocelyn Paredes, tanto en Twitter como en Facebook, Instagram. De acuerdo, hoy, hoy sería una excelente oportunidad para quien está involucrada y está comprometida con, con estos temas. No, pues sería fenomenal. Por favor. Pues muchas gracias, muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados. Pasa una excelente noche, besitos. Bye. Somos Naciones en México y te queremos invitar este 25 de noviembre en el Centro Libanés a festejar con nosotros el Día del Migrante. Somos 13 países unidos para mostrar nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros bailes. De verdad que no se lo pueden perder. Es un evento para toda la familia. Vengan y compartan